Hola mis amigos, ¿cómo están? Espero que la estén pasando muy pero muy bien. Eh, este video es un, eh, un video donde vamos a analizar principalmente lo que fue la llamada eh, corporativa del señor Juan Carlos Reynoso el día de ayer. Eh, cosa que es todos los lunes, no sucedió el lunes, sucedió ayer martes. Eh, entonces, como ya es de costumbre en este canal, eh, vamos a hacer... Eh, un resumen y vamos a sacar los highlights, las partes más importantes para que ustedes eh, vean porque es, es increíble cómo el señor Juan Carlos Reynoso cada vez que abre la boca acaba su propia tumba y muchos de los, de los adoctrinados de Omega Pro ni siquiera lo logran ver eh, cada vez que abre la boca me da contenido, gracias por eso señor Juan Carlos Reynoso eh, entonces vamos a ver ¿Qué fue lo que sucedió en esta llamada corporativa? Felicitar a estos youtubers que tenemos, que siempre nos siguen, que siempre están haciendo comentarios, que ganan mucho dinero gracias a usar el nombre de Omega Pro. Hay que felicitarlos porque seguramente generan muy buenas ganancias usando nuestro nombre y estoy seguro que no pagan un centavo en impuestos. ¿no? Hablan de nosotros, de que ahora les decimos y, y entrenamos a nuestros socios para que puedan pagar impuestos, pero estoy seguro que esas ganancias que ellos generan con nosotros no pagan ningún impuesto. Y realmente no eh, decirles que esperemos que tomen algún provecho de esto, porque todas las noticias, todas las cosas que dicen que son eh, negativas, porque ese es su trabajo, hablar cualquier cosa negativa, realmente no, no nos afecta, no nos llega, y realmente afecta más a las personas que ellos desinforman. Ok, comenzamos fuerte el video, porque aquí es donde se nota eh, que el señor Juan Carlos Reynoso eh, habla desde eh, la ignorancia y desde el desconocimiento. ¿Por qué? Porque él eh, sabe, él asegura, que los youtubers no pagan eh, ningún tipo de impuesto. Cosa que es totalmente falsa. Al señor Juan Carlos Reynoso parece que le hace falta información. Y no se preocupe, señor Juan Carlos Reynoso, yo le voy a dar esa información a usted. Eh, para que usted se entere, porque parece que desconoce este mundo, cuando una persona monetiza su canal de YouTube, número uno, no es cualquiera que pueda hacerlo, tiene que cumplir unos requerimientos, unas visitas mínimas mensualmente, unos suscriptores mínimos. Una vez superada esa etapa, su canal entra en eh, etapa de aprobación, entra en, en, perdón, en etapa de revisión para una futura aprobación. Una vez que tu canal es aprobado para monetizar, eh, tienes que llenar un formulario del IRS. Me imagino que usted sabe que es el IRS, o es un, el, el Ente Recaudador de Impuestos de Estados Unidos. Una vez llenado ese formula formulario, eh, lo envías y luego tienes que enviar una información KYC o KIC. Me imagino que usted también conoce ese término porque me imagino que... Eh, a, a todos los usuarios de Omega Pro le piden eh, foto de su documento de identidad por ambos lados para saber quiénes son las personas que están ingresando a Omega Pro. Entonces, después de cumplir todos estos requerimientos, ahí sí ya es aprobado su canal para la monetización. Recuerden, el formulario que enviamos al IRS es... Justamente para que nos rebajen los impuestos de nuestra monetización en Estados Unidos. Una vez que se rebajan esos impuestos, YouTube lo hace automáticamente. Ese dinero lo envían a una cuenta bancaria internacional a el país de origen del YouTuber. En el caso mío, yo soy de Costa Rica y eh, mi cuenta eh, es de un banco nacional, es de un banco de aquí, eh, obviamente del país. Eh, hay maneras de evitar esos impuestos, pero igual yo prefiero eh, pagarlos. Eh, entonces, una vez que recibes el dinero, cuando creas la cuenta internacional, tienes que registrar. Eso le estoy hablando aquí de Costa Rica. No sé cómo funcionará el resto de países. Una vez que el dinero te ingresa a tu país, eh, el, el ente regulador de cada país... Te hace llenar otro formulario de que ok, de dónde provienen estas ganancias y te va a tocar pagar eh, X cantidad, entonces usted que asegura, señor Juan Carlos Reynoso, de que los youtubers no pagamos impuestos, el cual demuestra un total desconocimiento de lo que habla y si usted eh, inventa todas estas falacias sobre la marcha me parece eh, increíble eh, cuántas veces pudo utilizar usted esta estrategia y en qué otras cosas está engañando usted a la gente eh, en el caso mío yo pago impuestos dos veces para que usted se dé cuenta pago eh, impuestos en Estados Unidos y pago impuestos en Costa Rica eh, porque obviamente los impuestos de Estados Unidos vienen de YouTube una empresa eh, real una empresa con oficinas en su sede central, que es Estados Unidos. Que de hecho, si ustedes ven, eh, si ustedes ven aquí po podemos ver nosotros, eh, con solo poner oficinas centrales de YouTube, podemos ver que hay unas oficinas físicas en su país de origen, donde ellos eh, están, eh, hay una dirección real, hay una dirección donde usted puede llegar. Del país de fundación. Y se pagan impuestos. Señor Juan Carlos Reynoso. Eh, cosa que a mí me parece súper extraño. Que en la, en, en la presentación PDF. Que ustedes están utilizando. Donde salen todos los países. Donde se está integrando Pro, Hay un gran hueco. Hay un espacio negro. Hay, en la parte de, de Estados Unidos. Curiosamente me parece extraño. Puesto que uno de sus eh, CEOs. Mike Sims, proviene de este país, y que no tenga oficinas en, en ninguno de estos países, sino que más bien tiene sus oficinas o su dirección eh, en San vincent y las Granadinas, un país reconocido mundialmente por ser, por ser un país paraíso fiscal, evasor de, de impuestos. Entonces, realmente no sé de qué está hablando el señor Juan Carlos Reynoso. Cuando te entregan los rendimientos, y si es una entidad legal,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 Lavado de activos, saben exactamente quiénes somos y están aquí con nosotros. Pero esas personas que no nos conocen, que quizás confían en ellos, qué pena por ellos, porque están llenos de desinformación, llenos de cosas falsas, llenos de información totalmente eh, desubicada. Se ve que no han leído ni siquiera eh, un contrato de términos y condiciones, aseguran muchas cosas que nunca se dicen, ¿verdad? Y quisieran que las cosas sean de la manera que ellas las dicen. Pero lamentablemente son totalmente eh, falsos ¿no? estos testimonios que dan. Y realmente, qué pena por to todas esas personas que lo siguen, que no sacan ningún provecho de todo eso. Pero hay que felicitarlos porque hacen, hacen bien en usar nuestro nombre. Bueno, y hablando de desinformación, creo que ya quedó claro quién es la persona que desinforma acá. Y ya que mencionas eh, la palabra contrato de términos y condiciones, vamos a ver qué dice eh, Juan David Muñetón, nuestro asesor financiero de confianza, sobre este contrato, me faltan comillas para ponérselas a esa palabra, de términos y condiciones. Juan, una consulta, ahora que, se, que me acabo de, de acordar de esto.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 ¿Vale? Correcto. Escuchen esto, mis queridos youtubers. Nuestros líderes tienen cursos de capacitación certificados. Tienen habilidades que ustedes necesitan también conocer y aprender para que puedan ser mejores personas. No solamente es bueno tener una habilidad para hablar hablar y hablar y hablar, cualquier cosa que se le ocurra, pero sería bueno que tenga un contenido que realmente ayude a las personas a crecer. Y para eso tenemos aquí cursos con certificaciones, con entrenadores certificados, y muchos de ellos son nuestros líderes que están aquí. Ok, entonces, si la intención es hacer una compañía que capacite a las personas para hacer mejores personas, porque tiene Omega Pro la parte de, de dar rentabilidad sobre un dinero, porque tiene la parte de esquema Ponzi, donde por invitar a personas recibes una bonificación, si esa es la verdadera intención de dar capacitación, simplemente venda los cursos que están dando, sin ofrecer rentabilidades adicionales, sin ofrecer bonos por ingresar a, a otras personas. Y ahora vamos a ver, líderes capacitados certificados, dice usted señor Juan Carlos Reynoso. Certificados por quién? Por usted mismo. Un, un, un esquema Ponzi certificando, dando títulos que valen más eh, un título que venga en, un, en una caja de serial. Un estafador eh, certificando estafas.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 entonces es ridículo es lo que así que para empezar oh, y también eh, antes de que se me pase para todos nuestros equipos de Colombia quiero eh, informarles de que eh, sabemos que hemos aparecido en un en un programa de noticias en el cual se menciona a Omega Pro y mencionan a mi persona eh, para haber tenido la oportunidad de dar información acerca de Omega Pro y quiero decirles que lamentablemente nunca recibimos esta invitación, eh, nunca fui contactado directamente, me hubiera gustado mucho poder responder y conversar con, con las autoridades o las personas que quieren saber sobre Omega Pro y darles información precisa. Y también desde aquí decirles que estamos disponibles y dispuestos a participar en cualquier entrevista que quieran eh, brindarnos para dar información eh, real directamente de parte del corporativo. Así que lamentamos que no se nos haya podido contactar, pero ahí dejamos la puerta abierta para una posible futura oportunidad. Vamos a ver, aquí este señor lo que hace simplemente es... Eh palabrería barata para quedar bien con eh, los inversionistas que lo estaban viendo en ese momento en vivo en la transmisión de Zoom. Eh, que de he hecho, le voy a contar algo, señor Juan Carlos Reynoso. Eh, me, ha, me han estado pasando información, como ustedes pueden ver, mi número de teléfono siempre aparece por aquí. Es un número de teléfono público donde cualquier persona me puede contactar. Eh, gente que... Está a favor, gente que está en contra eh, de lo que yo digo, de lo que yo hago. Pero en su mayoría casi siempre es gente pasándome información. Y le voy a decir algo, señor Juan Carlos Reynoso. Siempre eh, que usted hace un Zoom, eh, me pasan ese, ese link. He estado en muchas charlas de usted. Eh, gente muy allegada a usted me envía información. Valiosa. Tengo información muy buena con respecto a su persona, pero no les voy a adelantar nada porque en este momento no la puedo soltar. Todo va a ser en su debido eh, momento. Inclusive tengo las, la, eh, estuve presente en los Zooms donde, eh, donde usted estaba preparando la presentación PDF, lo estaba modificando y estaba enseñándoselo a los Black Diamonds, eh, y, y es tan fácil, eh, a, mí, a mí me encanta porque ya he llegado a, a un punto donde hay mantengo una omnipresencia, eh, me refiero, no, no quiero tampoco darme de, de la gran cosa, lo, a lo que me refiero es a que eh, sin estar presente, estoy presente porque la gente graba, inclusive eh, las, las transmisiones de Zoom, audios me los pasan, eh, en, en este video voy a, a, a mostrar también un audio que me pasaron bastante interesante, no, re, no referente a Juan Carlos Reynoso. Pero vamos a ver, en este fragmento eh, dice, nunca fui contactado directamente. No señor, usted nunca fue contactado directamente, lo contactaron vía redes sociales. Y se lamentamos que no se, se me haya podido contactar. Pero dejaremos la puerta abierta para una futura oportunidad. Eh, les doy un spoiler. No va a suceder, no va a pasar. Porque este señor, todas las entrevistas que ha dado, es con gente que eh, está a favor de lo que él hace. Él nunca ha dado una entrevista con gente que lo cuestione no ha tenido el suficiente valor, no sé qué le pasa, eh, entrevistas como por ejemplo la de la revista Vida Network Marketing, que simplemente por el nombre usted se puede dar cuenta que va a ser una, va a ser una entrevista donde no se le va a cuestionar eh, entonces, no creo que suceda esto que este señor dijo eh, fue simplemente para salir del paso, y si no es así señor Juan Carlos Reynoso, haga que me trague mis palabras y vaya usted a eh, el canal caracol para ser entrevistado y cuestionado por sus acciones y ahí sí haga que yo me trague mis palabras pero como sé que usted no tiene el valor suficiente como sé que usted está involucrado en algo que superó lo que usted pensaba que podía manipular ya la cosa se le está saliendo de las manos sé que eso no va a pasar eh, también quiero comentar un poquito acerca de, de por qué nosotros necesitamos o necesitábamos hacer algunos ajustes para asegurar nuestro, nuestro futuro, un futuro brillante. Es porque realmente no se puede negar, no se puede obviar de que el mundo está sufriendo varios tipos de crisis. ¿Ya? Están pasando muchas cosas que están afectando, ¿verdad?, globalmente eh, la forma de vivir, eh, los costos, los resultados, los estilos de vida, debido a diferentes crisis. Por ejemplo, la crisis pandémica no es un cuento, o sea, la pandemia todavía ha dejado muchos estragos, la cadena productiva sigue siendo afectada, no se está produciendo a la misma velocidad muchas de las cosas que antes se producían. Entonces, hay una crisis debido a la pandemia. Muchos trabajos no se han recuperado todavía. Por otro lado, hay una crisis y una potencial posible nueva guerra mundial que está afectando especialmente a los países de Europa y de Asia. Y esto está creando otro tipo de crisis, que es una crisis energética. Muchos países están a punto de pasar un invierno sin energía, justamente porque Rusia es el proveedor de la mayor cantidad de energía para estos países de Europa. Ok, aquí este señor básicamente vuelve a repetir lo mismo que es una cantaleta que lleva desde hace mucho tiempo diciendo de que eh, Omega Pro no se ve afectado por pandemias, no se ve afectado por guerras. Sin embargo, en este momento él dice que eh, los cambios que se han dado es debido a esto. Las modificaciones que se han dado de pagarle a usted un 200% en 16 meses y el 100% restante en... Eh, en 10 meses más, eh, dividido en 10 pagos, o sea, un pago por mes, se debe eh, todos estos cambios debido a esto. Sin embargo, meses atrás, lo que él decía era esto. En todo el mundo. Y en esos tiempos, siempre se ha generado ganancias, siempre ha, permane ha permanecido el Forex, siempre se ha mantenido creciendo. Porque el comercio global no existía en la escala que existe hoy hace 50, 60, 70 años. Hoy día, todos nosotros somos una economía globalizada desde hace 30, 40 años atrás. ¿okay? Pero nosotros estamos yendo 90 años atrás cuando no existían estos mercados globalizados y aún así el Forex se ha mantenido creciendo año tras año tras año. Y si podemos ver aquí los resultados que tenemos en el mes de febrero, el mes de febrero ha sido mejor que el mes de enero el mes que todo el mundo está hablando de noticias de guerra, nosotros ya al día 27 tenemos más de un 15% 15.008 de ganancias ¿Ya? yo quiero decirles algo familia a los traders les encanta este tipo de situaciones porque ahí se genera más volatilidad, y ahí es donde ellos pueden aplicar toda su experiencia, toda su capacidad. Acuérdense también que nosotros utilizamos aquí inteligencia artificial que analiza los mercados financieros fríamente, sin emociones, fríamente. Y eso nos ayuda a ser más efectivos. ¿no? Yo les aseguro que en el mes de marzo vamos a ver números similares o mayores, hay que recordar también qué ocurrió cuando vino la pandemia el año pasado, en el año 2020. Y si vamos a ver aquí el año 2020, cuando se declaró la pandemia, fue este mes, el mes de marzo del 2020. El mes de marzo del 2020, las bolsas de valores más grandes del mundo cayeron un 24%, ¿ok?, en ese mismo tiempo, marzo de 2020, nosotros tuvimos una ganancia de un 24.99 por 24 ciento. Veinticuatro cero por ciento. O sea, las bolsas de valores cayeron veinticuatro, veinticinco por ciento. Nosotros hicimos un 24 por ciento de positivo. Bueno, muchachos, pero ya dejemos al señor Juan Carlos Reynoso en paz. Eh, y quiero que compartamos, eh, que ustedes vean... El, un audio que me mandaron de una transmisión creo que fue de Zoom eh, de una líder de, de equipo de Omega Pro donde se nota eh, y representa la reacción que tuvieron ellos con respecto a la noticia que salió en el canal Caracol donde se menciona a Omega Pro entonces vamos a verlo de inmediato Aquí está. Las redes sociales. Escuchemos. Nosotros en las redes sociales eh, recibimos cantidades de información. Yo no sé si ustedes saben, pero me imagino que sí. Como personas que están en los activos digitales, saben que a los youtubers les pagan, uh -huh. a TikTok les pagan, ¿cierto? Uh -huh. Son mercados que existen, que son muy buenos porque apalancan toda la era digital, pero son personas. De hecho, ya que veo que están. Eh... Atacando a los youtubers de que eh, nosotros ganamos dinero. Bueno, yo digo nosotros porque en realidad para mí eh, un youtuber es alguien que vive de YouTube. Yo no vivo de YouTube. Yo tengo eh, mi trabajo eh, y, y YouTube eh, para mí eh, los videos que hago es básicamente por hobby. Los hago porque realmente eh, siento la necesidad de que la gente eh, se... se Re recapacite y, y tratar de, de por lo menos que alguien les mencione lo que realmente son este tipo de plataformas aunque cuando claro están pagando eh, todo el mundo reacciona de manera agresiva de manera violenta eh, la gente no te hace caso pero cuando caen es eh, una, una cacería de brujas ya todo el mundo se vuelve en contra de las de, las, de los networkers, de las personas que los metieron. Y, y siempre es un ciclo que se repite. Siempre está la época dorada donde todo el mundo está ganando. Y siempre está la época que yo le llamo la cacería de brujas. Donde hay juicios, donde hay demandas, donde hay eh, persecuciones. Donde pasan muchas cosas malas. Eh, que Ustedes ya lo verán dentro de poco. Eh, lo vivirán en carne propia. Y... Eh, con respecto a que los youtubers hacen esto porque ganan dinero. Básicamente yo lo que les puedo decir es... Sí, se gana dinero, pero... Eh, vamos a ver, yo no vivo de YouTube. Para mí YouTube es, es, son ingresos que, que la verdad no representan... Ni siquiera el 10% de lo que yo gano en mi trabajo normal del día a día. Entonces no, no, no es realmente el dinero el motivo por el cual... En mi caso personal, yo, Emanuel, hago estos videos. Entonces, de igual manera, lo utilizan como argumento, como el que si fuera algo malo. Pero les voy a decir eh, una cosa. Por lo menos, sea mucho, sea poco, el dinero que se gana de YouTube. Eh, por lo menos, en mi caso, yo sé que de dónde proviene ese dinero. De, el, el dinero no aparece así de la nada. No se crea de cero. El, el dinero viene de algún lado. En el caso de YouTube, YouTube... Le cobra unos anunciantes, dígase Toyota, dígase cualquier otra marca que quiere poner videos en, eh, quiere poner sus anuncios en videos de youtubers. Ellos cobran un, un, una cantidad por, por darles esa publicidad y comparten en los videos que aparecen eh, esa publicidad. Le comparten cierto porcentaje a los youtubers. De ahí es que proviene el dinero. Sin embargo, en, en Omega Pro, el dinero lamentablemente proviene de gente que eh, va a perder su dinero. El, el dinero viene de otras manos, de otras personas que al final eh, le está pagando eh, un estilo de vida a la gente que está arriba en la cúspide y ellos lamentablemente van a perder todo. Entonces, ¿qué consideran ustedes que es mejor? Obtener un dinero de un negocio, de un trato que, se, que hace YouTube ...por medio de un anunciante o obtener dinero de personas que van a perder todo lo que tienen. No sé, pónganlo ustedes en una balanza y analicen. ...que reciben pagos por visitas, por duplicación, ¿cierto? Por, por replicarse en estos videos de forma consistente. Y esto, pues, al ser una herramienta digital muy buena para algunas personas... Pues cuando se habla de un tema específico y entra un sistema masivo, pues hace que estas personas generen más ingresos. Y ellos mí, los ven como una gran fuente de ingresos. Que a mí me da risa porque ellos hablan que como que, que si uno está, no, está ganando yo miles de dólares. Desde aquí. hace tres años y medio, ya les decía, yo ingresé a la compañía en marzo del 2019 y desde entonces he conocido muchos videos. Por ahí hay, hay un video y que me da esta risa, yo digo, de verdad, o sea... Hay videos que dicen que Omega Pro no paga el 300%, que ninguna persona recibe el 300%. Y yo digo, tanta desinformación y las personas aún preguntan y aún se hacen cuestionamientos sobre estos videos. Y yo digo, sencillamente, esto es falta de información, de ir a las fuentes correctas como líderes. Algo que se repite mucho y que se nota mucho en estos líderes es que ellos dicen que es falta de información, pero... Vamos a ver, para ellos una información correcta es la información que hable bien de la compañía. Eh, les cuento algo, existe algo que se llama libertad de información, donde usted eh, puede contrastar lo positivo y lo negativo. Si te hablan solo de lo positivo, pues ahí hay algo de información manipulada. Siempre hay cosas buenas y cosas malas en todo tipo de eh, producto o servicio que se ofrezca. Entonces, si a usted le van a dar un servicio, le tienen que contrastar la información y darle tanto lo positivo como lo negativo. Pero si a usted le dan solo información positiva, se supone que esa es la información verdadera. La, no, no incitan a la gente a contrastar información, a pensar, sino a creer simplemente lo que ellos dicen y que lo que ellos dicen es la información correcta. Hoy quiero invitarte realmente a que empieces a tener un entrenamiento, pero un entrenamiento profesional, un entrenamiento eh, disciplinado, con convicción, un entrenamiento que realmente te capacite y te forme como un líder en excelencia. Los líderes que estamos en excelencia siempre hacemos preguntas correctas y no hacemos preguntas tontas, ¿cierto? No hacemos preguntas tontas porque no son... ¿Qué son preguntas tontas? ¿Preguntas que cuestionan a la empresa? O sea... Gente que, que vean que, que están manipulando tanto la información que ellos le llaman preguntas tontas a gente que pregunta eh, reales cuestionamientos que tienen donde si usted está cuestionando a la empresa lo, lo califican como una, en, como una pregunta tonta. Y que si usted se informa de gente que da eh, las cosas negativas porque vamos a ver, si vamos a decir cosas positivas para eso hay miles de networkers. Pero... Si con solo que se hable mal de Omega Pro ya eso es información negativa, información falsa, información errónea según lo que ellos dicen. Nosotros mismos queremos escuchar, ¿qué tipo de respuestas quieren escuchar? Si ya las tenemos. Es sencillo, es no preguntar tanto y es más bien buscar. Tenemos... No pensar, básicamente. No pregunte, no piense, simplemente déjese engañar, déjese manipular. Herramientas digitales para capacitarnos... Tenemos linda información, tenemos un sistema educativo muy amplio, tenemos un corporativo, tenemos unas personas reales que llevan mostrando esta oportunidad mucho tiempo para que todos entremos por esa misma línea de capacitación y tengamos la información correcta para quienes, para nuestros inversionistas, porque a ellos sí los entiendo, pero a los líderes no, porque los inversionistas... O sea que los líderes están cuestionando Pro, es lo que yo entiendo de este audio. Los confían en mí y en la información que yo les doy. Y si yo no les transmito desde mi fe, desde mi creencia, convicción, pues no estoy en nada. ¿Y qué te hace falta? Pues que trabajes más en ti, en tu sistema de capacitación. Si hoy tú como líder no tienes un sistema de capacitación disciplinado, con coherencia y con un trabajo fuerte, porque eso es de entrenar, entrenar, entrenar, entrenar todos los días, todos los días. Donde tiempo, la gente no pregunte ni necesario. cuestione. Todavía yo en este rango, aún con mi nivel de creencia y mi nivel de fe y mi nivel de convicción, todos los días estoy en entrenamiento. Muchos de los que están aquí saben que yo ingreso a todos los de los equipos. ¿Por qué? Porque nunca me considero que ya lo sé todo. Todos los días debo aprender algo más. ¿De acuerdo? Anoche hubo una publicación que no, afortunadamente, gracias a Dios, no tuve la oportunidad de verla. Pero con... Oiga lo que dice. Ahí está hablando de la noticia que estamos hablando de, de televisor Caracol. Eh, afortunadamente no tuve la oportunidad de verla. Vean cómo ellos mismos ya están adoctrinados para que si ellos ven noticias hablando mal de su compañía, lo tomen como algo negativo, lo tomen como algo malo. No lo toman como algo que hay que analizar y hay que decir, puchica, ¿será que esto realmente tiene algo de razón? Voy a analizar yo, voy a investigar yo, no voy a, a agarrar la información que me dan, porque la información que me dan me la está dando la empresa, pero voy a investigar yo por mi cuenta a ver qué hay de cierto en todo eso. No, simplemente lo toman como algo malo, como algo negativo. Con tantos mensajes hoy, obviamente ya me enteré, ¿cierto? Y entonces es algo bien importante. Por ejemplo, eh, escuché decir que la compañía eh, que había sido intervenida en Colombia, entonces uh -huh. yo digo, de verdad... Si usted hoy está dudando de que eso es verdad, yo te digo, es porque aún no tienes el concepto claro. ¿Y cuál es el concepto? Y vamos a hablar de un tema de legalidad, ¿cierto? Nuestra compañía es alegal en Colombia. ¿Y qué significa un tema alegal? Ale vamos a ver qué opinó nuestro asesor financiero de confianza sobre la alegalidad de Omega Pro. Cambios que están ocurriendo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 Acá en Colombia, nosotros no hacemos parte del sistema centralizado ni de Colombia, ni de Perú, ni de México, ni de Ecuador, ni de Argentina. Es Eso una empresa no acá. que acá está en no la digo, nube. En ningún momento puede es ser. Es fantasma. Alegal significa que no estamos legalmente acá. Alegal no es malo. El, la palabra mala es ilegal. ¿Qué sería ilegal? Que yo montara aquí en. El... Sí, es ilegal. ¿Por qué están multando a la gente? ¿Por qué.? Eh... Eh, hay varias notificaciones de diferentes países. Si no fuera ilegal no pasaría eso. Dentro de Bogotá, una oficina, que era oficina de Omega Pro. Eso. ¿Por qué tienen que hacer las cosas casi como escondido? ¿Por qué no pueden eh, mencionar ciertas palabras? ¿Por qué no pueden ofrecerse como un servicio financiero? Sería una práctica incorrecta como líder, ¿de acuerdo? Porque nosotros no estamos acá. Acá, si, si por algún motivo, quizás hay, hay oficinas de equipos, ¿cierto? Oficinas de trabajo de los equipos, eh, las personas trabajan en el voz a voz. Nosotros, todos nosotros, los que estamos aquí conectados, ingresamos y a través de una plataforma digital, ingresamos al back office de nuestra compañía y desde ahí nosotros realizamos nuestras compras, nuestras. Por ejemplo, yo les pongo acá un ejemplo, Wish. Para los que conocen la, la plataforma de Wish es una tienda virtual que vende productos. O sea, si me vas a comparar una empresa de servicios financieros o que otorga una rentabilidad, compárame con otra empresa similar, no con Wish, no con, con Uber, no con... O sea... Wish no se encuentra aquí en Colombia. Y Wish es una competencia fuerte aquí en Colombia porque sus productos son muy económicos, ¿cierto? Sus productos son muy económicos. Yo ingreso a esta plataforma por un medio digital... O sea, por una herramienta... ¿Qué falta de información tiene? Hago una compra y me envían el producto. ¿Desde dónde? O sea, estás comparando una empresa que te ofrece una licencia, que te, que te da un, una rentabilidad, con una empresa que vende productos, productos desde chinos. China. Y ni siquiera WIS se encuentra en China. UIS despacha desde China, pero su sede de regulación está en San Francisco. Entonces, Son desde que controlamos esto, y modelos ¿qué pasa totalmente? San pues allí ellos cumplen con todo su tema de regulación. ¿ya? Ajá, ¿y qué pasa en San Vicente y las Granadinas? Ellos no cumplen con ningún tema de regulación. ¿Puedo? Entonces, ¿qué van a intervenir WIS en Colombia? Pues no, excepto que WIS tuviera una oficina aquí en Colombia, pues sería... Pues, ¿Qué, ¿qué interés, daño excepto? ha hecho este señor este Juan Carlos, Carlos Reynoso? Para que lo pongamos en contexto y es que tengamos la información, ¿cierto? La información, si nosotros no estamos aquí, ¿qué es lo que van a intervenir? Estas personas que en algún momento, líderes colombianos, líderes colombianos que tuvieron su eh, llamado, llamado de la superintendencia que ustedes ya lo no han escuchado porque wow, lo hemos hablado cantidades de veces por Zoom y es que estas personas fueron llamadas a invitarnos eh, como a revisar porque estábamos realizando eh, o promoviendo un producto que no se encontraba en Colombia, significa que fue un llamado para lo cual se presentó una respuesta desde la parte legal y no hubo absolutamente nada que hacer. La invitación nuevamente. Tenemos que tener claro cuál es nuestro producto. Tenemos que tener claro nuestro sistema educativo. Tenemos que ser coherentes y conscientes que no podemos hacer una competencia desleal con nuestra banca. Esto es bien importante que hoy lo tengamos en cuenta. No podemos hacer una competencia desleal con la banca. Cuenta. No sé, si a, a mí me suena como 20, algo ilegal. 20, bien. Pero no lo podemos hacer en espacios públicos, no lo podemos hacer público. No. no pueden hacerlo público, no lo pueden hacer en espacios públicos, o sea, a escondidas, como si estuvieran haciendo curiosamente algo ilegal. No lo vamos a hacer en nuestras redes sociales, no lo vamos a hacer en eventos masivos, en ningún momento nosotros. De Vean la falta de coherencia en lo que están diciendo. Tenemos un producto educativo. ¿Para quiénes? Para las 847 personas que están en este. Si están ofreciendo un producto educativo, deberían de quitar la parte de obtener ganancias. Simplemente venden los cursos. No es un producto educativo su eh, producto principal. No es un producto educativo por lo que la gente entra. Por lo que la gente entra es por, las, por el rendimiento. Y para evitar estos temas legales lo quieren hacer pasar como si fuera un producto educativo, cosa que no es cierta. Momento, cierto que estamos teniendo un sistema educativo y que la compañía por la compra de unas licencias nos brinda un beneficio o una participación, una participación más bien de las diferentes labores que ellos realizan como sistema educativo. De... O sea, ya no es que le da un rendimiento. Ahora es una participación que ellos le dan porque ellos son muy buenos. Entonces le dan a usted. Tome, nosotros le vamos a dar una participación de lo que, de esto que usted metió. Oportunidad, de acuerdo. Entonces esto es bien importante tenerlo en cuenta. Cuando te digan Omega Pro fue intervenido por la Superintendencia en Colombia y tú, pero ¿qué van a intervenir si no existimos acá? Fue intervenido, o sea, no puedes negar lo que es cierto. ¿Por qué? O sea, que. Y es explicarle esto a nuestros inversionistas. Cuando decimos, mira, la persona que hoy... O sea, no hay de otra. Sí está siendo intervenido por la superintendencia. O sea, ¿qué puede decir usted contra eso? Si, son... si hay hechos, es real. Está permitiendo que sus inversionistas cancelen las licencias. Yo digo, tu trabajo es muy deficiente. Tu trabajo... Oiga, los li... vamos a, a, a esta parte que me gustó mucho. Déjenme ver. La persona que hoy está permitiendo... Que... La persona que hoy que está permitiendo las que sus inversionistas cancelen las licencias. Su trabajo es muy deficiente. Su trabajo es muy deficiente. Ya ven por qué los están tirando a que cuando ustedes cancelen la licencia le tienen que pedir permiso a un Black Diamond, le tienen que solicitar a un Black Diamond para que les, les cancele la licencia y ellos le ponen todas las trabas del mundo. Escuchen bien lo que está diciendo esta señora. El trabajo no está haciendo un trabajo de oportunidad y no le estás dando la, la, la, la herramienta o la información necesaria a tu cliente para que no cometan ese error. La persona que hoy cancela una licencia lo puede hacer, pero comete un error. ¿Por qué? Porque ya sabemos del 30%, ¿cierto? Y conocemos de la regla 70-30. Entonces, imaginan cómo vamos a perjudicar a nuestros. Si voluntariamente la persona quiso poner su dinero en Omega Pro, y no le pusieron ningún tipo de traba, y voluntariamente quiere salir, de igual manera no le deberían de poner ningún tipo de traba. Así de fácil. Yo digo, busquen alternativas, busquen herramientas, busquen información, tengan una conversación más empática, bríndenles confianza, porque es que todo está desde lo que nosotros manejamos desde aquí adentro, desde la frecuencia, desde la energía, desde la convicción, desde la preparación que tú estás teniendo hoy como profesional. Si tú aún no tienes esta... Esta energía y esta frecuencia, así como la que vibra dentro de mi cuerpo, todo... Lo... Energía, frecuencia, vibraciones, nada de eso tiene que ver con inversiones. Una inversión es yo pongo mi dinero, me devuelvo una rentabilidad, eso es todo. El resto es habladuría, el resto es manipulación, el resto es adoctrinamiento. Eso de, de, de dar charlas motivacionales y todo eso. ¿Cuándo ha visto usted un banco haciendo eso? ¿Cuándo usted ha visto una cooperativa haciendo eso? ¿Cuándo ha visto usted un fondo de inversión haciendo eso? Cuando las finanzas es, tome su dinero y déme rentabilidad así de fácil. Y eso es porque te hace falta entrenamiento. Y te hace falta entrenamiento no solo en conectarnos al sistema. Porque es muy bonito que todos se conecten al Zoom y que todos entren a todos los Zoom. Pero ¿cuánto estás trabajando dentro de ti realmente? Y eso es lo que yo digo, cuando yo hablo de trabajar de la piel hacia adentro, es muy sencillo, es empezar a educarnos nosotros a nivel interno, con lo que escucho, con lo que veo, con lo que repito, con mi entorno, con todas las personas que realmente hoy me están escuchando. Todos conocen que nosotros, desde José, Andrés, Alexander, Cata, bueno, todo el sistema de ECTA tenemos... Ahora que mencionan nombres antes de que se me olvide, quiero mencionarles algo. Usted que es networker, usted que promociona Omega Pro, usted que tiene un rango alto, a mí me daría miedo, me daría miedo por lo que va a pasar. Ya mencioné en este video la época que viene, que va a ser la época de cacería de brujas. Eh, el hecho de que Juan Carlos Reynoso en todas sus llamadas corporativas pone las caras, pone los nombres completos de personas que están llegando a rangos altos. créame que autoridades colombianas, cuando tomen eh, cartas en el asunto, cuando eh, empiecen a ver los primeros indicios de falta de sostenibilidad de la empresa, que de hecho ya los está dando, pero cuando ya se hagan más que evidentes que no haya forma de taparlos, y empiecen a hacer... Eh, juzgados, se empiecen a ser auditados por las autoridades colombianas todas estas personas que aparecieron en esas llamadas corporativas van a ser investigadas sí o sí, entonces eh, no sé o sea, eh, Juan Carlos Reynoso lo hace con el fin de eh, desde la experiencia de otros según lo que él dice, llamar a más gente pero esto está quedando eh, en evidencia y está dando nombres, caras, que pueden ser utilizadas en contra de ellos mismos. Eh, entonces, simplemente analice. Si usted es una de esas personas que está a punto de aparecer en estas llamadas corporativas, yo lo pensaría dos veces. Muchísimos diamantes, muy Anthony, está Jessica, bueno, está Milena. Tenemos tantos diamantes acá que tienen una frecuencia y una energía que yo digo... Son personas realmente de admiración, pero ellas no se hicieron solas, ellas se hicieron porque en algún momento se comprometieron realmente, y se comprometieron con un sistema educativo, porque tenían que empezar a brindar una información coherente y responsable. Ustedes creen que nosotros, por ejemplo, eh, en mi organización, mi organización que estoy bien a profundidad en mi organización, solamente en el mes de octubre, en septiembre, perdón, se generó una facturación de 2 millones de dólares y la gente decía, no, es que no se está vendiendo. Yo decía, no se está vendiendo y entonces, ¿qué son esos dos millones de dólares? La organización de Catalina vendió casi 4 millones de dólares y yo decía, sí hay personas invirtiendo, cuatro millones de dólares, estamos hablando de casi 10 mil millones de pesos, ¿cierto? Entonces, sí hay personas que realmente están trabajando. ¿Y quiénes son? Son las personas que tenían. Si usted no lo, parados, dice, si lo dice, si Juan Carlos Reynoso lo dice, y muestra números donde nunca han tenido eh, pérdida. Entonces, ¿por qué los cambios? Esa es mi pregunta. Porque tienen el entrenamiento y la convicción para hacerlo. Hoy es un buen momento para replantear nuestro liderazgo, vacunarnos contra la decisión. Es más, pongámoslo de esta manera. Vámonos más atrás hasta la pura raíz de, de, de todo este asunto. Si ellos tienen inteligencias artificiales que hacen trading, tienen los mejores trading, los mejores traders, perdón. Qué buenos que son ellos que necesitan su dinero para compartirle a usted las ganancias. Qué buena, que, o sea, ellos son, son son tan buenos, son tan dadivosos. Usted no se ha puesto a pensar eso. ¿Por qué necesitan sus centavos cuando ellos se supone que hacen trading y tienen la, las mejores herramientas donde siempre ganan, donde no ha habido un mes donde pierdan? ¿Por qué necesitan su dinero? ¿Por qué Juan Carlos Reynoso eh, no, no se deja esas ganancias simplemente para él? Ah, porque quieren cambiar la, la, la economía de, de las personas pobres. Ay, qué cari qué qué buenos que son. O se analice un poquito la Y un la momento información. Para, re, para reafirmar, esa es la palabra que quiero, que reafirmemos nuestro liderazgo. Cuando nosotros decimos llamarnos líderes, tenemos que realmente serlo, ¿cierto? Porque una cosa. Va la contradicción nuevamente. Ella dice que si usted es un networker, una persona que está dejando que la gente se vaya, usted está haciendo mal su trabajo. Luego avanza el audio y ella dice que la gente no se está yendo, que ella ha facturado yo no sé cuántos millones, que entonces no sabe dónde es, dice que la gente se está yendo. Vean la, la incoherencia que ella es, es, misma está diciendo y está quedando en evidencia. Parece una cosa es cero y es muy diferente. ¿Qué es lo que pasa cuando usted no habla con la verdad? Señor Juan Carlos Reynoso también va para usted. Usted no puede mantener una mentira a largo plazo y la, la, lo que pasa es que en internet se queda todo lo que usted habla. Si usted dice algo hoy y no tiene coherencia con lo que dice el mes pasado, simple, el mes que sigue, simplemente usted, usted está hablando una mentira. Hay una gran diferencia entre las personas que dicen que lo hacen y las que lo hacen y es momento de reafirmar el liderazgo. ...de trabajar más fuerte que nunca... ...porque en tiempos de crisis... ...los líderes se definen... ...y eso lo dice John Simas... Sí ...en tiempos de crisis... ...los líderes es donde se definen... ...ahora hace 15 días fueron los cambios... ...ahora hablo de la noticia... ...entonces mañana qué excusa vamos a tener... ...cierto... ...y así vendrán pasando los días y días... ...no son excusas... ...son cuestionamientos... ...que la gente tiene miedo... ...que la gente... ...está en todo su derecho... ...de preguntar... ...y asesorarse... ...se supone que para darle... ...la información correcta... ...para eso están ustedes... ...si sale información que no les conviene, llamémoslo así, por no decir información negativa, ellos tienen el derecho de saber qué es lo que está pasando, no ocultar la información. Más y más y más razones para renunciar, pues si tú te permites un renuncio y te permites un no puedo, no pasa nada, más personas van a querer seguir, pero si realmente quieres empezar a contar una nueva historia, pues tienes que empezar a trabajar más fuerte. Y deja de estar más bien llorando, lamentándonos y buscando excusas o buscando pretextos y más bien salgamos a vender, salgamos a trabajar, salgamos a hacer que las cosas pasen, salgamos a buscar más historias de éxito, salgamos a buscar más personas que realmente nos llenen de información valiosa. Busca las personas correctas, no te equivoques cuando tomas decisiones. Cuando... Bueno muchachos, eh, creo que ha sido un video... Bastante largo. <risa> Hemos visto muchos temas. Eh, a estas alturas, de verdad, me, me llama mucho la atención la gente que aún no cree que Omega Pro es un esquema Ponzi. No cree que... Y, y ese argumento de que están pagando, de que hay gente que ha recuperado, de que oh, estás describiendo cómo funciona un esquema Ponzi. Si usted no sabe cómo funciona un esquema Ponzi, pues permítame decirle que usted está en uno y el hecho de que estén pagando está describiendo justamente cómo funciona un esquema Ponzi ¿qué es lo que pasa? la gente de esos que usted ve con carros Último Modelo la gente que usted ve eh, haciendo viajes en, en lugares exóticos son personas que no representan ni siquiera el 10% del total de la pirámide o sea, si van a haber casos de éxito si van a haber casos de gente que le cambió la economía, pero a costillas de el 90% de las personas que están por debajo de ustedes. Entonces, eh, gente, eso es todo lo que quería yo decirles en este video. Todo lo que quería analizar. Eh, si les gustó la información, si fue de utilidad, compartan este video en todos lados. compartanlo en grupos de Facebook, compartanlo vía WhatsApp, compartanlo vía Telegram. Compártanlo por todo lado porque esto, considero yo, es información que puede salvar la economía de muchas personas. Gente que está a punto de entrar, gente que está considerando entrar a Omega Pro. Un video de estos puede marcar la diferencia entre si por lo menos no va a mejorar su economía, que se mantenga igual, no que vaya a quedar sin un solo centavo. Gente, eso fue todo. Espero eh, haya sido de utilidad y nos vemos hasta la próxima. Chao.